...en estas fechas tan entrañables... Pues, ¿No, ¡Liberto! ¡Liberto! ¡Liberto! Para ¿Qué? ¿Qué pasa? ...deseo que todos los internautas tengamos buenos sentimientos... que ese espíritu navideño nos dure a lo largo y nos acompañe a lo largo del próximo año 2013. Os deseo feliz Navidad y próspero año 2013. Por motivos de seguridad me han aconsejado que Elche es una ciudad efectivamente muy importante, soy la alcaldesa de Elche, y que no quieren que pueda pasar algo porque sí que hay. Y parece mentira que con estos temas se juegue cuando estoy diciendo unas verdades que les costa a todos ellos y son razonables. Había gente ahí instalada en la plaza de Bais que pertenece pues, a una banda armada de, de ETA, de ETA, sí, y me lo dice la policía. Y están recogidos y están las fotos. Y no es que estuviese abajo con otras manifestaciones, pero había una persona. Que tengamos mucha salud. Y desde luego... Trabajo y prosperidad para todos. Un saludo.